Dejo en el chat el, el orden del día. Primero haremos la presentación desde Con Bici del informe para captar los fondos de, de resiliencia de la Unión Europea en España en todos los proyectos que tengan que ver con, con la bicicleta. Después eh, hemos invitado a la Red de Ciudades por la Bicicleta a presentar de forma eh, breve su documento de líneas de, in, de inversión, también para la bicicleta. Y eh, a mí me ha pedido una intervención para hacer algunas declaraciones también eh, vinculadas con sus, con sus prioridades. Y después pasaremos a un espacio de, de ruegos y preguntas. ¿Vale? De todas formas, os agradeceríamos que a lo largo de la sesión dejéis vuestras preguntas en el chat para ver si podemos eh, agruparlas y y bueno, ser más ágiles en esas eh, respuestas o aclarar de forma más amplia los conceptos. Porque la verdad es que, bueno, se dan dos circunstancias en este caso. Una es eh, que el proceso está cocinando por parte de, de la Administración General de, del Estado ¿no? y de la Unión Europea. Por lo tanto, hay algunas... Eh, algunas partes de, de cómo se va a gestionar ¿no? y de cómo se van a hacer las convocatorias que todavía no está definida. Entonces, hay respuestas que, que, que no tenemos por el momento, pero, bueno, creemos que sí que hay bastante información y que, y que merece la pena ¿no? hacer una, una apuesta en común y, y un contraste de, de este máster en fondos europeos que hemos hecho desde Convici en, en las últimas semanas. Vamos a dar un minuto más para que se... Bueno, pues vamos allá. Eh, bueno, os recuerdo el, el orden del día. Primero desde Convici vamos a hacer la presentación del informe para captar los fondos de, de resiliencia para proyectos ciclistas. Eh, después hemos invitado a la red de Ciudades por la Bicicleta a la presentación de las líneas de inversión para la bicicleta. Eh, Ambe me ha pedido unas breves eh, declaraciones y después pasaremos al espacio de ruegos y preguntas. Podéis ir generando vuestras preguntas por el chat durante toda la sesión porque así podremos agruparlas y, y ser más ágiles a la hora de, de responder. Eh, bueno, eh, primero quiero enviar un abrazo y todo nuestro ánimo a, eh, a todas las personas a las que les haya tocado de cerca la explosión en, en Madrid. Eh, bueno, sabemos que ha sido muy cerca del, del Ministerio de, de Agricultura con el que trabajamos muy estrechamente y bueno, y a todas las personas que puedan. Eh, estar afectadas, pues nada, es un, un abrazo y, y mucho ánimo. Eh, después un agradecimiento enorme eh, al equipo de, de Convici que ha estado buscando información, eh, aportando y, y, y sumando en otros, en otros temas ¿no? para hacer realidad este informe y esta presentación. Eh, también, por supuesto, a todos los grupos locales que han hecho especial hincapié a la hora de enviarnos ideas y, y proyectos, ¿no? y, y sin, sin su apoyo y sin ese tejido social con BICI no es nada. Eh, al resto de agentes que, que nos apoyan, ¿no? Pues eh, empresas, redes ciudades, eh, AMBE, a todas las personas eh, asistentes aquí, tanto medios de comunicación como técnicos, vemos que hay eh, un público súper diverso, algo que bueno, que nos, que nos encanta, ¿no? Y bueno, en especial un agradecimiento a las administraciones públicas. Que, que estáis aquí y que estáis teniendo en cuenta, por un lado, nuestras propuestas, pero también eh, todas aquellas que estáis eh, incorporando la bicicleta en cualquiera de, de sus formas a las políticas públicas, ¿no? Que, bueno, que esperamos que generen unos cambios estructurales que den un empujón definitivo a nivel de cambios físicos, legislativos, eh, y, y culturales, que, que son imprescindibles para, para que estos eh, proyectos que se financien con fondos europeos tengan un impacto sobre la experiencia de las personas que ya usamos la bicicleta y también de aquellas que potencialmente se decidirán a usarla en los próximos dos o tres años, ¿no? que, que esperemos que sean eh, muchas y que tengan esa experiencia súper positiva entonces, bueno, un poco eh, por poner en, en contexto eh, estos, estos fondos, eh, hoy nos vamos a centrar eh, fundamentalmente en los fondos de, de resiliencia, que es eh, bueno, el, el paquete más grande de, de ayudas que, que llega. El, la, la Unión Europea, muy recientemente ha aprobado un marco financiero plurianual para los próximos siete años eh, en el que el 30% de ese presupuesto eh, irá o incidirá en políticas climáticas, lo cual eh, vendría a pagar o a, o a sofocar la emergencia climática. Y eh, una, una buena parte de, de esos eh, fondos, 140.000 millones de euros, o sea, estamos hablando de una cifra nada desdeñable, ¿no? eh, irán una parte a subvenciones a fondo perdido, 72.700 millones, eh, perdón, eh, euros, y el resto a, a préstamos. ¿no? Entonces, eh, de ese fondo de resiliencia, el Estado será quien reciba esos fondos que ejecutará directamente a través de lo que ha llamado PERTES o proyectos estratégicos de transición y, y resiliencia. Y eh, otra parte la distribuirá eh, para que la ejecuten las comunidades autónomas. Ahora mismo no sabemos eh, si alguna de esas eh, subvenciones o partidas se van a traducir en convocatorias que puedan hacer llegar esos fondos de resiliencia a las entidades locales, ayuntamientos, comarcas, diputaciones, eh, etcétera. Lo que sí que esperamos es que eh, varios de esos PERTEs, eh, movilizados principalmente por el Ministerio de Transportes, por el Ministerio de Transición Ecológica y por la Dirección General de Tráfico dentro del Ministerio del Interior, estén relacionados con, con la bicicleta. Y, bueno, ¿Por qué tenemos tanto interés o, bueno, o nos gustaría asegurar que parte de esos fondos va a ir destinado a la bicicleta? Eh, la Unión Europea ha puesto dos condiciones para, para la aprobación o la asignación de, esos, eh, de ese paquete eh, económico y son mejorar la calidad de la ciudadanía europea y proteger frente a la COVID-19. ¿no? Y bueno, todos los, los documentos y, y toda la experiencia que hemos acumulado desde el estado de alarma, indican que la bicicleta es una herramienta para eh, promover eh, ambas condiciones. ¿no? La mejora de la salud pública y también una protección eh, individual y colectiva frente a, al COVID-19. En este contexto, el, el 7 de octubre, el, el Estado eh, publica el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía bajo el título España Puede. Y en ese, bueno, en ese documento sí que se habla de movilidad eh, sostenible, pero eh, se cita explícitamente, por ejemplo, los, eh, y las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo, no hay pocas alusiones o son poco concretas en lo que tiene que ver con eh, movilidad activa, en bicicleta y a pie, y con transporte público. ¿no? El transporte público sí que lo menciona, pero de una forma eh, muy generalista. Entonces, eh, en todo este eh, contexto se pide a las comunidades autónomas, eh, que concretamente tienen hasta el 31 de enero, inicialmente hasta el 31 de diciembre, eh, para presentar los, los PERTES. El Gobierno, el, el 30 de diciembre de 2021, emite un BOA por el que se establece la, la regulación de esos PERTES y la gestión recae dentro del, del Ministerio de, de Hacienda. En ese contexto, Convici recibe... Eh, una guía para desbloquear esos fondos de la Federación Europea de Ciclistas a la que pertenecemos y nos ponemos por un lado a traducirla y por otro a extraer ¿no? y, y componer qué, qué afecciones y qué capacidad tenemos eh, aquí para eh, contribuir a que la bicicleta aparezca en los objetivos y por lo tanto sea más fácil o más permeable para todas las ideas y para todos los proyectos ciclistas tener acceso a, a esos fondos de resiliencia en primera instancia y después en los, de, eh, en los fondos estructurales que vendrán a lo largo de los próximos siete años, como, como decía al principio. ¿No? Eh, bueno, ese plan España Puede tenía cuatro ejes eh, transversales que sin duda eh, atraviesan ¿no? a la bicicleta como, como herramienta y también diez políticas palanca eh, en las que la bicicleta también puede hacer una contribución significativa en las nueve primeras políticas palanca. Eh, Hemos, bueno, en este contexto, además de la presentación de este informe, estamos participando en un grupo de, de entidades que están alineadas con la transición eh, ecosocial para mitigar los efectos de la emergencia climática y también de las crisis eh, socioeconómicas. Eh, no sé si habéis visto esta mañana la convocatoria de MONEIT. Eh, Watches, Next Generation, ¿no? eh, está ambientada en, en esa Enterprise, así que bueno, nos hemos eh, embarcado con ellos en, en Enterprise de, de Star Trek para, para vigilar ¿no? que esos fondos realmente cumplan con los principios marcados por la Unión Europea y eh, no acaben solo en una eh, colaboración eh, público-privada en la que grandes empresas con macroproyectos proyectos eh, sean los únicos que reciban financiación. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nuestra propuesta tiene tres principios muy claros. La intensificación de la ambición climática en Europa. Eh, de hecho, hay un dictamen eh, europeo, el con barra 2020 562, que habla de la bicicleta como, como una herramienta para intensificar esa ambición climática. El segundo es la igualdad de oportunidades entre el transporte en bicicleta y otros medios de transporte, es decir, un tratamiento equitativo para favorecer, eh, ese darle la vuelta a la pirámide de, de la movilidad sostenible ¿no? y, y dejar de poner en el centro a los vehículos y poner en el centro a, a las personas que estamos en contacto con, con la ciudad y que la, y que la transformamos. Eh, y el tercer principio, y, y quizá el, el más importante, es abrir canales formales para la participación del tejido asociativo en los mecanismos de definición de los objetivos y de las convocatorias de los fondos europeos. ¿no? Con, ese, eh, con ese BOE del PERTE el Gobierno dejó muy claro qué tenían que hacer a las empresas. Eh, con la convocatoria de proyectos a las comunidades autónomas el Estado dejó muy claro qué hacer a las administraciones públicas locales pero todavía no ha definido unos canales formales de participación para eh, el tejido asociativo y, bueno, en general, el social eh, organizado. Entonces, en ese sentido, eh, una vez que tenemos claro ese objetivo de, de abrir ese canal de, formal para participar, hemos definido unos, unos campos en los que podemos aportar eh, valor por un lado, hay un diagnóstico muy extenso y, y muy concreto dentro del, del documento de la FF. Eh, destaca lo pesimista que es en, en la aspiración de nuestro eh, Estado para cumplir los objetivos de emisiones y, y, en general, los, los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Eh, teniendo en cuenta pues, los gastos externos del transporte de carreteras, la congestión, el ruido, eh, los gastos provocados por los accidentes de, de tráfico y hace unas claras recomendaciones hacia una transición digital y, y verde, hacia una mayor eficiencia energética en la que la bicicleta tiene mucho que aportar y también sobre el refuerzo de, del transporte público, ¿no? que desde nuestro punto de vista eh, será un gran aliado eh, o, o, o si se abandona o, o sigue siendo castigado tal y como lo ha sido durante la pandemia, pues nos generará un, un complejo problema la movilidad, ¿no? que muchos estamos viviendo ya en nuestros territorios. Entonces, eh, la, la recomendación concreta de la Federación Europea de Ciclistas es que eh, los proyectos con inversiones en infraestructura ciclista pueden ayudar a que ese diagnóstico de no cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible cambie o al menos se aproxime a su cumplimiento. Por otro lado... Eh, hemos identificado los tres documentos marco eh, de, de estos fondos plurianuales. El primero y el más inmediato es el acuerdo de asociación. El Estado tiene hasta abril para negociarlo eh, y, y a, a aprobarlo o, o que, la, que se lleve a cabo la supervisión por parte de la Unión Europea. Eh, y para los fondos estructurales tendríamos eh, otros dos documentos equivalentes, que serían los programas operativos y los programas de desarrollo rural. Entonces, desde el punto de vista ciclista, lo más importante es que dentro de los objetivos políticos generales que se han definido y que tienen que ver con la bicicleta, que son... Una Europa más inteligente, con innovación, digitalización, cambio industrial y apoyo a las pymes. Una Europa más verde, baja en carbono, invirtiendo en transición energética, energía renovable y la lucha contra el cambio climático. Una Europa más conectada con redes estratégicas de transporte y comunicación digital. ¿no? Pues Dentro de esos eh, tres objetivos políticos que son tan importantes desde el punto de vista europeo, lo que hemos hecho ha sido identificar eh, cómo se pueden concretar los objetivos ciclistas. ¿no? Pues, con la promoción de un modelo de sistema de transporte basado en la movilidad sostenible, con la integración de los sistemas de transporte eh, y con aplicaciones de nuevas soluciones menos contaminantes, eh, la creación de planes de transporte sostenible o planes de transporte al trabajo, ¿no? los centros que tienen una movilidad obligada, como son las escuelas, el, el desarrollo de un turismo sostenible y de calidad, el, la información en temas medioambientales y la promoción de actividad eh, física, o el apoyo a la construcción e infraestructura relacionada con la bicicleta, no solo carriles bici sino también eh, intercambiadores, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con aparcamiento seguro, eh, segregación del tráfico. Y, además, es muy interesante cómo el, el documento de la Federación Europea define para esos eh, objetivos unos eh, indicadores de, de medición de esos objetivos. ¿vale? Con, bueno, para que desde la sociedad civil podamos hacer un seguimiento de, del nivel de cumplimiento de esos objetivos una vez desarrollados los planes financiados con ese fondo plurianual. Eh, después, eh, después de ese contexto y de, de, de, de esos objetivos en los eh, documentos de programación, que, como digo, son un pilar muy importante, eh, los proyectos a la hora de, de ser defendidos ante la Unión Europea o ante las convocatorias que, se, que regulen los fondos estructurales necesitarán hacer un análisis del impacto económico y de la capacidad de generación de empleo, puesto que es un fondo de resiliencia, que tienen esos mismos proyectos. Por eso lo que hemos hecho ha sido bueno, recopilar algunos documentos de referencia como de Benefit of Cycling de, de la ICF o el, el informe de nuestro grupo de, de salud, Beneficios de la bicicleta en la reconstrucción post-COVID-19. ¿no? ¿Cómo eh, debemos medir eh, nuestro impacto? En ese sentido echamos en falta un, un informe más extenso a nivel eh, estatal que, que haga un análisis de ese, de ese impacto, ¿no? no solo a nivel económico sino también socioambiental creemos que podría dar un empujón eh, y tenemos la referencia, por ejemplo, de, de Francia, ¿no? que, que ya lo tiene y que lo ha utilizado para justificar eh, todas sus políticas en pro de la bicicleta. Por otro lado, y una vez que eh, todas estas convocatorias, ¿no? con esos objetivos que sería ideal que se, que se incorporasen de forma directa a los documentos, eh, estaría la identificación de agentes y la identificación de convocatorias, ¿no? que van un poco en, en paralelo. En ese sentido, nosotras convocamos una, bueno, un procedimiento, ¿no? generamos una plantilla por la que hemos ido recogiendo una gran cantidad de, de proyectos y de, y de ideas, eh, proyectos en muy dispares procesos de maduración, desde ideas que todavía son, son ideas, no eh, pruebas piloto bien, bien definidas y, y que solo les queda buscar la financiación y, y otros proyectos pues más amplios ¿no? y más maduros que incluso están dentro de otros eh, marcos eh, estratégicos o de, o de definición de proyectos, como puedan ser los, los planes directores o las, o las estrategias de las comunidades eh, autónomas. Eh, bien, pues con todas esas identificaciones de agentes y con el compromiso por parte eh, de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda eh, con el que esperamos reunirnos en las próximas semanas. Esperamos poderlos poner en común, ¿no? identificar esas convocatorias, las que eh, la bicicleta tenga cabida, eh, hacerlas públicas entre los agentes que nos hayan llegado eh, hecho llegar sus proyectos o bien tengan un interés eh, dentro del, del sector. Y, eh, por último, también eh, con, con esas propuestas recibidas, eh, hemos hecho una aproximación a lo que podrían ser algunos programas operativos que podrían generar convocatorias en los próximos siete años. ¿no? Eh, pues, la creación de eh, organismos de gobernanza de la bicicleta o de carácter técnico, como oficinas de la bicicleta, eh, todo lo que tiene que ver con formación, eh, con el fomento de entornos escolares eh, saludables, con, con la construcción de redes de vías ciclistas urbanas e interurbanas, con, con una planificación de la, de la intermodalidad. Y es curioso ¿no? el coste que, que tienen esos proyectos, que también es, es muy diverso, desde pilotos eh, que cuestan 20.000 euros, pasando por los de 40.000, a proyectos que, que necesitan inversiones de más de 3 millones de euros y eh, financiación para mantenimientos anuales de en torno a los 900.000 euros. ¿no? Pero, al mismo tiempo, como algunas de esas propuestas que ya tienen eh, un presupuesto concreto eh, han hecho en todos los análisis de coste-beneficio, eh, han visto resultados muy buenos, con, pues midiendo los ahorros de combustible, de emisiones, el beneficio para la, la salud pública, eh, el, el beneficio de aumentar la movilidad eh, sostenible. O sea, los datos son, son muy buenos ¿no? y, a, y a nivel europeo indican, indican lo mismo. Y eh, por último, en esta eh, incidencia política o en esta transmisión de esos objetivos necesarios para conseguir esa financiación eh, continua y, y suficiente para los proyectos eh, ciclistas, eh, emitimos una carta que enviamos a, a un nutrido eh, número de, de ministros. Eh, ya, hemos, ya estamos recibiendo algunas respuestas eh, como bueno, como el, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, eh, ha convocado a, a una reunión de, de estado con, con el secretario de Estado de Transporte y la las secretarías generales tanto de transporte como de infraestructuras, eh, o sea que ya podemos decir que hemos conseguido un cauce formal de, de participación en estos, en estos fondos de resiliencia. Eh, y bueno y hay otros ministerios que, que han contestado y es curioso, ¿no? porque algunos tienen una percepción muy optimista de lo que se está haciendo a nivel técnico y otros nos ha sorprendido eh, la, la desconexión entre algunos proyectos a nivel técnico y la percepción que tienen eh, sus gabinetes de, del ministerio. Entonces, bueno, por el momento hasta, hasta ahí podemos leer. Seguimos eh, convocando reuniones y recopilando esas ideas o, o esos proyectos con los que no nos podemos eh, comprometer a nada más que sea tenerlos en cuenta y hacerles llegar eh, información de, de las posibles convocatorias a través de nuestra página web ¿no? o, de, o de apoyar el desarrollo de esos proyectos, pero en ningún caso podemos ni tenemos acceso a, a financiarlos. Eh... Bueno, yo creo que por el momento esto es una síntesis de, de, todo, lo que, de todo lo que hemos hecho y todo lo que queríamos transmitir. Eh, no sé si eh, Jesús sigue desconectado. No, ¿verdad? Se, se ha desconectado. Vale, pues entonces eh, doy paso a, a, a Benjamín Aguilar, técnico de, de la red de Ciudades por la Bicicleta que nos va a presentar eh, sus líneas de, de financiación y luego pasaremos a, a ruegos y preguntas y ya, ya me están pasando algunas preguntas. Ven yo cuando quieras. Hola, ¿me oís? Vale. Sí, te vemos y te vemos. No me, funciona, no me funciona muy bien, pero supongo que no tendré problemas. Eh, si acaso os comparto la pantalla, son, son ocho diapositivas muy sencillas, pero <coughs> útiles para seguir la, las, los planteamientos que se hacen desde la red. Sí, ¿veis bien? Ok, pues desde la red. Eh, no se ha compartido, Benjo, pero si no lo que podemos hacer es poner el enlace a, a vuestra web con el documento y así, bueno, las personas que estén en el ordenador eh, lo, pueden, lo pueden ver al mismo tiempo. Ya se está compartiendo. Ahora no, sí. sí ¿no? Uh -huh. Ahora igualmente, sí. Os dejaré el enlace igualmente. Aquí hay una pantalla completa. Sí. Vale, pues desde la red, eh, también con la previsión de la llegada de, de estos fondos europeos, eh, se plantearon en su día eh, algunas ideas sobre líneas de inversión en las que se debería pensar alrededor de la bicicleta, ¿no? Para un poco eh, tener una, una perspectiva amplia de diferentes ámbitos en los que se puede avanzar y en los que se pueden plantear estrategias de financiación. Eh, la primera es eh, muy evidente, es la red ciclable. Por lo tanto, eh, que, haya, que se tengan en cuenta a, a los fondos que pueden llegar para la planificación, diseño, ejecución y gestión de infraestructura ciclable es, es vital, tanto a escala urbana como a escala interurbana. Eh, especialmente infraestructura segura, prioritariamente segregada. Eh, esto sería como un aspecto clave, digamos. Especialmente en el ámbito interurbano, donde el espacio a recorrer aún es, es mucho mayor que en el espacio urbano, donde ya en general se están, se están empezando a considerar la necesidad de que existan estas redes ciclables en el ámbito urbano. Por otro lado, eh, las infraestructuras de aparcamiento. De, de diferentes tipos, tanto a nivel residencial, como a nivel eh, a nivel de empresas, equipamientos y especialmente también para combinar la bicicleta con el transporte público, para favorecer la intermodalidad. Es una línea en la que también es importante que haya que haya, que haya fondos para, para trabajar y para uh, avanzar. Una tercera línea que sería relativa a la educación. Eh, aquí lo, lo focalizábamos especialmente en el desarrollo y generalización de un programa educativo que pueda ser transversal y que pueda llegar a todos los centros educativos del país. Eh, existe una más de factoría de ciclistas que es el, es el referente en este sentido y alrededor de todos los proyectos que puedan eh, estar relacionados con, con los centros educativos o entorno, pues el de una, una estrategia educativa eh, que esté incorporada en, en, a nivel curricular, pues parece como prioritaria ¿no? en el ámbito de primaria y secundaria. En cuarto punto, toda la promoción de ambicio a de trabajo desde las diferentes estrategias que puedan existir eh, de promoción, de acompañamiento, de cesión de bicicletas para trabajadores, de flotas dedicadas, eh, planes de desplazamiento de empresa. Todo este tipo de estrategias deben ser una línea importante para incorporar la bici como opción de desplazamientos laborales y cotidianos. En quinto puesto, pues eh, todas las estrategias de promoción de la bicicleta pública, bicicleta compartida. Eh, como sabemos que es una estrategia importante para favorecer el, tras, el cambio modal, digamos, mucha gente empieza con bici pública o compartida y después pasa a una bici propia. Eh, para electrificación de flotas, para que la bici pueda llegar a un, a un, a un espectro mayor de población. Y aquí también trabajar con estrategias eh, público-privadas para, para llegar a, con todos los sistemas sin anclajes, para llegar a quizá zonas o territorios donde un sistema clásico con anclajes pues, es difícil de mantener económicamente, pues puede haber otra, otras opciones para, para otros tipos de ciudades o territorios. También aquí bicis de carga compartidas que ya empiezan a haber proyectos en ese sentido para normalizar el uso de este tipo de bicicletas. ¿no? En eh, punto 6, el cicloturismo eh, como una estrategia de fomento de un turismo menos intensivo con un impacto más diferido en el territorio. Aquí incorporando habilitaciones de trazado, señalización, configuración y promoción de rutas, eh, la difusión de estas, la articulación con establecimientos en el territorio y también la, la armonización con el transporte público para facilitar eh, estos, estos trayectos de aproximación a las zonas cicloturistas. ¿no? en séptimo punto, pues la ciclologística como una de las estrategias de transformación de, de cómo llegan las mercancías a los núcleos urbanos, eh, con, especialmente importante con el auge del comercio electrónico. Y aquí es, es uno de los campos en los que hay mayor, más, más campo a recorrer y que requiere también de inversión importante para poder habilitar estos centros de microdistribución en los núcleos urbanos que permitan evitar la entrada de vehículos pesados y contaminantes. ¿no? Aquí tanto trabajando con grandes operadoras de paquetería como con el comercio local. Y aquí es evidente que es necesario que haya ayudas desde la administración pública para... la para la inversión en, en vehículos, formación y estrategias para el inicio de actividades, ¿no? Y, en último, en último punto, el tema de la industria. Eh, vemos, hemos visto durante, durante estos últimos meses la, la, la falta de stock de, de muchos productos relacionados con la bicicleta, eh, la mayoría provenientes de otros países y echamos en falta una, una industria, existe, pero, eh, pero es poco, tiene un poco peso relativo, digamos. Es necesario que haya una industria mmm, más potente con mayor, con mayor peso alrededor de la bicicleta, que pueda fabricar bicicletas de todo tipo, también bicis de carga, por ejemplo, y que por lo tanto haya una producción nacional de bicicletas de, de todo tipo y que este auge de la bicicleta previsto pues también eh, puede, puede tener un impacto económico en nuestro país a través de, de esta producción de bicicletas. ¿no? Aquí también incorporando toda la estrategia de comercialización y, y de talleres de bicicletas. estos son ocho líneas para orientar e eh, inspirar a, a los municipios y a, y a las administraciones territoriales a la hora de plantearse cómo captar eh, estos fondos en relación con la bicicleta. ¿no? Son muy generales. Pero bueno, enfocan ocho temas que pueden ser de interés. Y con esto, en principio, acabaría. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, además, eh, te, te vi exponer algo similar en un, en un vídeo hace poco, ¿no? Y insistíais eh, en, esa, en esa definición de la bicicleta como una apuesta segura, ¿no? Y lo estamos viendo. Cumple ODS cumple las expectativas de, de la Unión Europea para, para los fondos y, y definir esos proyectos o hacer una previsión de en qué proyectos o en qué, en qué marcos eh, va a poder ser útil, pues es súper interesante. Muchas gracias. Eh, bueno, nosotras desde Convici totalmente de acuerdo con esas líneas establecidas. Sí que la carta de, de los ministerios por hacer un impacto eh, federal a nivel europeo, insistimos en tres. La infraestructura, el acceso a, a bicicletas y bicicletas eléctricas, con especial atención a las, a, a las bicicletas de carga, porque son las que más potencial tienen de, de sustituir otros medios eh, motorizados. Eh, el turismo en bicicleta, que la ECF valora eh, cifras de un mayor impacto del turismo en bicicleta que, que, el, que el mercado de los cruceros ¿no? para que os hagáis una idea de, de la dimensión de la generación de empleo y, y por supuesto la educación ¿no? que, que llevamos trabajando mucho tiempo en ese tema eh, pasamos al, al turno de preguntas no sé si hay eh, Veo que, que no hay turnos eh, solicitados. Sí que eh, esta mañana a través de la red de ciudades ha llegado una, no y era eh, si se pueden gestionar desde lo municipal o en la administración pública, o, o si solo se presentaban proyectos de la comunidad autónoma y, y lo que gestiona el gobierno central como proyectos propios. Eh, me ha parecido muy buena pregunta, aunque la... La respuesta no es, no es sencilla eh, porque hay, como decía ¿no? al principio, una parte que el, que el Gobierno todavía no, no ha definido o, o no hay ese registro público de esos eh, PERTES o proyectos estratégicos eh, de recuperación y transformación. Y bueno, por el momento estamos pendientes de que se puedan generar las convocatorias o de que el Gobierno y las comunidades autónomas Haya contado con eh, sistemas para transferir esos datos a esos fondos al, a, a nivel local o, o de ayuntamientos. Y por otro lado, las convocatorias de los fondos estructurales que estarán asociados a los programas operativos como los de cooperación territorial, por ejemplo, ¿no? estos eh, el Tervidea, que, que ha financiado la red de, del País Vasco, o programas de desarrollo local como FEADER, está claro que los protagonistas van a ser vuestros proyectos ¿no? y las administraciones públicas tendrán su espacio. De hecho, eh, hace pocas semanas, recuerdo que el Ayuntamiento de Valencia hizo pública su previsión ¿no? de captación de fondos para desarrollar, seguir desarrollando la, la red de carriles bici. Entonces, bueno, en ese, en ese sentido... Eh, es más que probable. Eh, no sé, es, estamos abiertas a preguntas, ruegos... Eh. Mientras la gente a, a pedir, os cuento, porque yo creo que es una de las dudas que está saliendo en el chat, eh, en, la, en el enlace de la página web donde se ve nuestro informe, tiene dos, dos bloques, ¿no? Uno es el que ha estado explicando Laura, de cómo deben ser los proyectos, qué deben contener, o sea, qué, qué condiciones para ser ganadores ¿no? y receptores, por lo tanto, de fondos. Y luego hay una guía al final que podéis descargaros, que es, donde hemos ido o sea, es la guía en la que pedimos a todos los grupos locales y personas que quisieran participar que nos mandaran los proyectos. El objetivo para nosotras era detectar ideas, proyectos, acciones, actuaciones que se pudieran dar, eh, entonces, es lo que nos estáis preguntando, si ya, como ya lo habéis hecho, eh, ¿puedo seguir mandando? Bueno, pues podemos cada 15 días volverla a actualizar. Pero sobre todo para que la consultéis para tener ideas, ¿no? por ejemplo, en innovación, ¿no? las aplicaciones que nos han presentado de aplicaciones web, apps para móviles o incluso hay de construcción de bicicletas, ¿no? que también la fabricación es algo que solemos olvidar, pero hay comunidades autónomas o incluso el Estado que sí que le puede dar uh, fondos a, a esos proyectos. Entonces, sí si podemos comprometernos a ir cada 15 días actualizando un poco, pero con la idea esa de que sean de que podáis captar ideas ¿no? para, para copiar y, y trasladar a vuestras administraciones, pero que luego eh, todas esas ideas hay que presentarlas cuando salgan las convocatorias. O sea, que no porque nos las hayáis entregado a nosotros para que las publiquemos ya son captoras de, de fondos. ¿eh? O sea, que, que no se confunda eso, eso se me interesaba mucho, porque yo creo que hay gente que piensa que ya mandándonoslo a nosotras, eh, ya está todo el trabajo hecho ¿no? y ahora realmente lo que viene por delante es el trabajo más, más que, que, que hay que hacer para captar el dinero. ¿no? De hecho, en Comisi tenemos una entidad que está gestionando un, un proyecto europeo ¿no? y que estuvo eh, seis meses redactando el proyecto europeo. Eh, Antonio. Hola, Toño. Eh, no te oímos. Eh, sí que parece que tu micro funciona, pero no te oímos. Vale. Mientras arreglas el, el micro hay una pregunta de Vía Libre Cartagena que si se supone que las consejerías de las comunidades autónomas tienen que estar desarrollando un trabajo en relación a la captación de fondos. Sí, efectivamente eh, las, las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de enero para presentar eh, proyectos estratégicos eh, al, al gobierno. Sí, y en relación a eso, hicimos para el 1 de enero una recopilación de todas las estrategias de la bicicleta de las comunidades autónomas, os he pasado el enlace hace poquito en el chat, que podrían ser susceptibles de incorporarse a esos fondos de resiliencia. Porque les pusieron las secretarías de Estado, que son quienes están gestionando a nivel de, de gobierno todo este asunto, eh, pusieron dos condiciones añadidas a, a la Unión Europea ¿no? y era proyectos eh, que tengan un marco o, o un, estén dentro de una estrategia o de un documento de planificación y también que sean proyectos maduros. Es decir, que saquemos ¿no? los proyectos que la crisis no nos va a permitir desarrollar, aprovechemos los fondos para desarrollarlos. No, simplemente que creemos ahora de la nada. De hecho, como tenemos por aquí asistentes que forman parte de administraciones, a lo mejor nos podían contar un poco cómo, está, cómo están trabajando ellos en la administración local o autonómica. No señalo a nadie, pero creo que alguien se ha identificado como de, de la comunidad ¿no? de, de las administraciones. Venga, animaros y pedir eh, turno. Eh, hay otra pregunta y es si con bici y la mesa de la bicicleta van a avisar de los plazos y de las convocatorias más interesantes en función del tipo de proyectos presentados. A ver, eh, la idea, en la medida que podamos, es identificar y pedir a las, eh, a, a las administraciones públicas competentes que nos informen de las convocatorias. Entonces, si en nuestra página web seguro eh, vamos a estar pendientes de esas convocatorias y las vamos a, a colgar en la medida que nos sea posible, insisto, eh, y si tenemos capacidad técnica para analizar detenidamente las propuestas y hay alguna convocatoria específica, pues sí, nos gustaría mucho eh, responder ¿no? a esos proyectos y deciros, bueno, para este proyecto esta convocatoria es perfecta, lo que pasa es que eh, no os confiéis porque las convocatorias tienen unos plazos cortos y el desarrollo de los proyectos es un trabajo largo. Es decir, podéis trabajar en el desarrollo de, de los proyectos aunque todavía no haya una convocatoria concreta eh, asociada a vuestro proyecto si sí, veis que está alineada con los objetivos políticos eh, estructurales o con alguno de los que se están proponiendo. Ese es nuestro compromiso. Eh, ¿Cómo podéis saber eh, cuál sería la consejería de la comunidad autónoma? Eh, a ver, en principio la que tenga competencias en relación con el tema o idea con el que estéis eh, de vuestro proyecto. Es decir, si mi proyecto tiene más que ver con medio ambiente que con transporte, porque hablo de calidad del aire ¿no? y hago una medición de calidad del aire con, utilizando la bicicleta como herramienta, pues entonces la recomendación es que busques dentro de tu, eh, de tu administración regional la, la Consejería de, de Medio Ambiente, pero si no, en general, las de transporte o y o movilidad. Es pues que en cada comunidad autónoma tienen una denominación eh, diferente y luego, insisto, depende también mucho de, de tu proyecto. ¿no? En, en el caso de Aragón, por ejemplo, que es para mí es lo más cercano, si tiene que ver con datos, pues a quien te debes dirigir es al, al, al Instituto de, de, de Tecnología ¿no? de, de Aragón. Entonces, en cada comunidad autónoma y según el proyecto. Claro, es que hay que hacerse la idea de que los fondos van a... O sea, las comunidades autónomas tienen que sacar eh, convocatorias y cada, cada consejería, por ejemplo, el cicloturismo a lo mejor lo ya saca la Consejería de Turismo, ¿no? Eh, o la de formación, que tenéis varios, habéis presentado varios proyectos de formación eh, para menores en los colegios, de ciclistas urbanos, a lo mejor lo sacan las Consejerías de Educación y Deporte, es que depende, o sea, hay que estar como un poco al, al día de qué, con, qué convocatorias van a poder sacar, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, en el caso de educación, tendréis que estar atentos a las convocatorias de los proyectos europeos Erasmus, eh, que tiene varias versiones, Erasmus Plus, Erasmus eh, Juventud, etc. Pero dentro del, del documento de la ECF eh, hay una previsión, bueno, más bien hay un resumen de los fondos que han estado... Eh, vinculados a diferentes eh, convocatorias en años anteriores. Entonces, eso puede dar una pista. ¿no? Eh, ahí están pues, los fondos FEADER, el fondo FEDER. Eh, bueno, se, se puede hacer una, una estimación de, de hacia dónde. Eh, sí, todos los proyectos, están preguntando si se puede ver algún proyecto, todos los proyectos que hemos recibido están eh, al final del, del enlace del, del informe que hemos puesto al principio, ahora os lo volvemos a poner, en un documento que lo recopila todos. Entonces es un PDF en el que podéis hacer control F y, y búsqueda de, de proyectos. Algunos están asociados, por ejemplo, a la metodología una bici más... Y eh, eh, bueno, y eso, y al, a la implantación de un sistema de, de formación y de generación de autonomía infantil en el uso de la bicicleta. Ahora se acaban de dejar el, el enlace a ese informe y al final está la, la guía con todos los proyectos que hemos recibido hasta ahora y que iremos actualizando. Ya cuando lo abráis veréis que al principio vienen las instrucciones que le pedimos a los grupos que nos mandaran, ¿no? que no fueran más de dos páginas, bueno eso si, no, si ya no os interesa porque ya no vais a mandar, sino que lo que queréis es ojear un poco qué proyectos hemos recopilado, os vais directamente al anexo 1 y en el anexo 1 tenéis todos y los tenéis divididos por objetivos prioritarios, ¿no? por el 1, el 2 y el 3 que son los objetivos que tenemos identificados. Aunque también os digo que hay algunos que pueden estar en el 2 o en el 3 que también depende un poco de, de cómo se entienda, ¿no? O sea, hay acondicionamientos de vías que algunos lo han puesto en el 2 y otros lo han puesto en el 3 porque están ahí como muy relacionados, ¿no? Pero esto ya es... Eh, incluso en la explicación de, del informe os pues contamos que cuantos más objetivos pongáis mejor porque más fácil será que captar alguno de ellos, ¿no? Pues nada, bueno, yo, si no hay, si, si no hay más preguntas o, o más intervenciones, eh, nada, quedamos a Benjo. Sí, solo una última cosa para acabar. En el último observatorio de la bicicleta había un dato interesante. Eh, en los municipios y territorios donde existían asociaciones ciclistas, eh, la cuota modal de la bicicleta subía un punto. Eh, por lo tanto, es un punto de porcentaje, es muy considerable, es muy, es muy importante. Por lo tanto, yo creo que las organizaciones ciclistas deben ser conscientes que, que su existencia y su actividad hacen mejorar la movilidad en bicicleta en los sitios donde, donde se sitúan. Y en ese sentido, eh, in, a, bueno, lanzaría una, un poco la, la propuesta o la línea de que intentéis no, no, no. cooperar con, con vuestros municipios para que las propuestas que se presenten para recibir financiación, pues si las hacéis en solitario probablemente sea un poco más complicado. Si, si, si conseguís que vuestras administraciones locales o territoriales las presenten y vosotros sois una parte del proyecto, pues seguramente todo será mucho más fácil y no tendréis que cargaros con toda la con todo el proyecto que probablemente sea muy complicado. ¿no? O sea, que siempre que podáis, intentad aprovechar eh, las infraestructuras de la administración que tenéis más cercana y por parte de la red, pues bueno, se intentará que haya receptividad por parte de los municipios a, a las propuestas que hagan llegar las asociaciones. ¿no? Que muchas veces, a veces, a los ayuntamientos a lo mejor les faltan ideas o les faltan propuestas y esto, las asociaciones precisamente van sobradas de esto. ¿no? <risa> Bueno, muchas gracias. Eh, sí que es, bueno, me encanta acabar con, con esta reflexión, ¿no? De que, que el, el potencial que tenemos las, las organizaciones eh, ciclistas y, y, y nuestra disposición además para, para colaborar con las administraciones públicas y, y viceversa, ¿no? Eh, poner en valor también a todas las personas que, que cada día toman la bici porque al final eh, que seamos más eh, está generando una experiencia más segura y, y más positiva de, de la bicicleta. Así que, bueno, muchísimas gracias por sumaros, quedamos en contacto para cualquier eh, consulta, más ideas, eh, nuevas colaboraciones, eh, todo lo que sea sumar eh, y, y hacer un impacto en que estos fondos eh, europeos de verdad eh, creen un, un mundo más resiliente y... y y más eh, ecológico eh, nos va a permitir disfrutar de, de la bici. Así que muchísimas gracias y un saludo.